Que todavía te sigo esperando oh, No sé qué estamos pensando No sé dónde estás y te sigo buscando de ti hoy vi que no lo eres ser en ti lo que en mí después de tanto tiempo acabo siendo hoy te vi y entendí que estás con él mientras me estoy muriendo perecí si quieres ir a la locura de todos los cuerdos y abrir nuestro fin con mi cajón que tiene tus recuerdos siempre fuiste mi otra mitad la que guardaba lo malo que nunca quise dar te llevaste ya no me queda nada más Lo único que me guarda es tu recuerdo y seguir Aunque ya te vas Después de esto no sé qué va a pasar Quiero morir y así ver si ya puedo descansar Tengo ganas de aventarme y dejarme llevar Pero no me quedan fuerzas ni siquiera para caminar Tu partida no me deja respirar No me sienta bien perder a quien siempre juro luchar Hasta el final con de llegar Pero olvidaste tus promesas de siempre te voy a amar No sé qué hago y no lo quiero pensar como mi última despedida Aunque no quiera de algún modo Te tengo que olvidar Espero quedarme a tu lado En otra vida